¿Qué puedo hacer cuando termine mi carrera? ¿Cómo se hace un currículum vital? ¿Qué aspectos necesito conocer para diseñar mi plan de futuro? ¿Cómo puedo gestionar las herramientas digitales para buscar empleo? ¿Habéis escuchado lo mismo que yo en la mesa de al lado? Estos, estos chicos que hablan de que están perdidos después de terminar la carrera. Es increíble la cantidad de personas que se encuentran ante la misma situación. Hoy... Pero si es que además no reciben orientación de ningún tipo, por lo menos en la profesión de enfermería donde yo doy clase, nada. De cómo hacer un currículo o cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo. Quizás sería bueno aportar algún tipo de formación más práctica para esta gente. Y si organizamos un curso en Miriadas para, para orientarles para, para orientar desde el punto de vista estratégico de, cómo, de qué pasos tienen que dar para encontrar su felicidad laboral, ¿Qué os parece? Felicidad laboral. Oye, me parece una idea estupenda, ¿eh? Sí, eso no, estaría sí. bien, porque yo creo que están bastante desorientados en general. Yo creo que en ese tema que tenemos que dar positivismo, tenemos que dar alegría, tenemos que empezar a emocionar a la gente, porque la gente está hasta incluso desmotivada, se la ve uh -huh. hasta un poquito de, de, de, de, de, deprimida en este tema, uh -huh. porque le falta visión. Uh -huh. Yo creo que si organizamos un curso, se la podemos dar. ¿Y qué podemos contar en ese curso? Muchas cosas. Por ejemplo, aquí les ven que no saben qué hacer, ni siquiera cómo redactar bien un currículum. Cuando van a la entrevista, currículum? les has escuchado lo que decían, uh -huh. ¿no? que es genial genera una incertidumbre muy grande. Pero antes, tenemos que enseñar a hacer su, su propia estrategia, que se conozcan a sí mismos y que uh -huh. sepan hacia dónde van uh -huh. y cuál es su sueño, para después el currículum y… La importancia de generar, por ejemplo, un perfil profesional que refleje lo que quieres decir de ti mismo en las redes sociales, en los portales de empleo, cómo destacar en ellas… Uh -huh. y también trabajar mucho el tema de la actitud proactiva que no esperen ellos a que vengan con las ofertas sino uh -huh. tener una actitud proactiva y uh -huh. saber venderse que muchas veces no sabemos hacerlo para que nos contraten no es cierto, pero para eso necesitan aprender algunas otras cosas, ¿eh? todavía una de, las, una, de, una de las cosas que más que lo he visto hasta incluso, lo hemos oído un poquito de lo que estaban hablando estos chicos es que tienen el miedo a las entrevistas se piensa que las entrevistas son un examen y simplemente es una conversación entre personas. Sí, porque en el proceso de selección pueden encontrarse frente a entrevistadores bastante duros o incluso el hecho de que puedan desarrollar una dinámica de grupo. Mucha gente no sabe ni qué es una dinámica de grupo ni uh -huh. cómo destacar en ella. Se podrían dar muchos consejos en este aspecto. Hay claro, tips de cómo hablar en público, de cómo hacer una buena comunicación, incluso qué ropa tienen que llevar, que muchas veces tampoco lo saben. Uh -huh. Pues montamos el curso. Hola, soy Antonio Martín, profesor titular de la Universidad de Cantabria y también me dedico a asesorar empresas en temas de dirección de personas. Eh, te animo a participar en este curso que le hemos titulado En busca de la, de la felicidad laboral. Traza adecuadamente tu carrera profesional, en el cual vas a poder emocionarte y encontrar pistas que te van a venir de maravilla para conseguir tu sueño, para conseguir tu éxito laboral. Contamos contigo, emocionate, emocionate. Nosotros te vamos a emocionar.